que han estado tomando las autoridades de la República Dominicana obedeciendo a las orientaciones de la OMS y la OPS con la intención de que evitemos nosotros seguir, que se siga propagando esta pandemia que ha estado afectando la humanidad completa. Así que atender este llamado y nosotros mientras tanto vamos a compartir con ustedes desde esta hora y durante hasta las 9.30 de la mañana junto a Sergio Romero. <coughs> Eso es así, señor. Ahí, ahí en lo que nosotros eh, nos ponemos en contacto con, con nuestro invitado del día de hoy. Eh, hay algo que, que, que Víctor y yo estábamos hablando tras batidores, o sea, en, en, la, en la en la pausa. Y es esto esta decisión que ha tomado la Junta Central Electoral de hacer eh, o, de, o trasladar las elecciones de mayo, que estaban previstas para mayo, para julio, para el domingo 5 de julio. Bueno, eh, me parece que es una decisión en política, ¿verdad?, una decisión que, que se debió, que estaba tomando la junta como institución, que eh, es la encargada de, de reglamentar, no reglamentar, sino de, de hacer que estos procesos sucedan, o sea, son los encargados de las elecciones, son los encargados de programar este evento que, por demás, eh, la constitución lo prevé, ¿verdad? Pero eh, estábamos eh, hablando sobre la situación existente. O sea, si hay nada, la, lo, que, lo que prima en el país y en el mundo es lo que está sucediendo ahora. Lo que ahora está sucediendo está cambiando los patrones sociales, los patrones culturales, los, pat los patrones eh, ...políticos, los patrones, eh, eh, el nuevo enfoque de los problemas de la humanidad, eh, enfoque mundial, económico... ...todas esas condiciones la, cam la ha cambiado este tipo de situación. Me, oye, resulta... sí, hay, hay, algo, hay algo en ese sentido. Si bien es cierto... Que el, la vida debe continuar tanto en el país y en el mundo. No es menos cierto que la situación por la que está atravesando el país, el mundo, es para prestarle la debida atención. No, claro está, no dejando al margen esta situación eh, política y que debe también eh, prestarse la atención. Pero en este momento, Sergio Romero y amigos televidentes, lo más importante de todo esto es preservar la vida. Que se programe, que se posponga las elecciones para la fecha que entienda la Junta o que entiendan los partidos políticos, eso desde mi punto de vista pasaría a un segundo plano. Pero claro, Pero, ese, es, eso es lo que yo opino. Tenemos una Constitución que es clara y tal vez ¿Eh? lo más probable es que la misma Constitución no prevea una situación como esta, no, no, la que está viviendo. No, no, no. Ahora bien, prevea o no prevea la Constitución esta situación, entiendo que lo más importante en este momento es preservar la vida y recordar que precisamente este país está metido en este momento, no en este apoyadero sino en esta gran cantidad de dominicanos que han muerto producto de esta pandemia, que el contagio comenzó producto de realizar estas elecciones el pasado ah. eh, 15 de marzo que no había forma de cómo posponerla, porque de posponerla estuviéramos bregando nosotros ahora luchando con dos batallas, la del coronavirus y la situación política que pudo haber desencadenado esta situación de haberse pospuesto o haber suspendido las elecciones que se realizaron el 15 de marzo. Entonces, que sea el 5, que sea el 10, que sea el 30 de julio, que sea en diciembre, eso de mi punto de vista pasaría a un segundo plano. Porque lo importante es preservar la vida, las elecciones que se hagan cuando se puedan hacer, sin desesperarse. Porque si seguimos nosotros contribuyendo con esta situación y no esperar que ciertamente las condiciones estén dadas para llevarse a cabo, entonces como país vamos a desaparecer. Entonces no vamos a poner el plano político por encima de esta situación que vive el país. Claro, Mira, claro sin olvidarnos. De esa, de esa realidad que estamos viviendo y que tiene que darse el cambio eh, necesario cuando sea o como se el cambio, eso tiene que llevarse a cabo, pero por encima de todo eso, Sergio Romero amigo intervidente, está la vida mira yo creo que lo, lo es una decisión que la Junta va a posponer yo estoy seguro de eso por la eh, lo primero que se debió de la, lo que prima no, de, ahora... esto, de hecho ya la decisión se tomó ahora lo que sí. tienen que ponerse en la son los partidos políticos el día y el mes eh, que eh, están previendo que se ha pero yo una decisión sin desesperación porque eso pasa a un segundo plano ante la situación que está viviendo el país lo primero es que eh, es muy bonito eh, porque para todos los dominicanos eh, que, que vivimos aquí valga la redundancia que vivimos aquí en este país sabemos lo que significa una elección lo que significa una campaña política porque no tú crees que tú crees que se va, a se va a hacer elecciones la gente es metido en su casa una pregunta que hago yo como médico le estamos pidiendo a la gente que se quede en su casa verdad que se quede en su casa porque es el único tratamiento que existe para lo que está sucediendo ahora. Pero entonces le estamos anunciando, inmediatamente le estamos anunciando en esta semana a ellos, eh, la campaña se abrió, en, en julio hay elecciones. ¿Tú te estás oyendo? O sea, ellos, ellos, ellos se están oyendo. Oye, o yo, sea, yo me pregunto como ciudadano, ¿no estamos oyendo? Tú me estás diciendo a mí, hoy, abril, ¿verdad? 14 de abril, ¿verdad? Tú me estás diciendo que estamos en el punto más alto de la, de, de, de la epidemia del coronavirus en nuestro país. Que tenemos casi 45 días que no producimos absolutamente un centavo en el país. O cuidado, a un 10%, un 15%. Tú me dices a mí que un país que tenía una economía rezagada, una economía mala. Y no me vengan ahora con cuentos porque esta pandemia le puso el sello gomígrafo a la situación económica real del país. Tan sencillo. ¿Hay para, para, para sostener esta, esta pandemia por mucho tiempo? No. ¿Hay pruebas para, para, la, para el coronavirus? No. ¿Hay comida suficiente y, y el tratamiento suficiente, los hospitales suficientes para, pa para que ese dominicano se quede en su casa sentado esperando que le lleven la comida porque no la, no la va a producir? No. Pero... Económicamente económicamente no estamos en condición de afrontar dos, dos frentes económicos tan fuertes. Primero, Pero... la condición humana, la muerte, el coronavirus, la pandemia... Y por otro lado, una campaña electoral. Serio, no solamente, no es que económicamente, por donde quiera que tú lo busques, eh, en este momento este país no está para hablar de elecciones, claro. Pero es que yo no entiendo, un país que, no, que no tiene claro. dinero para hacer las pruebas para coronavirus, está planteando en, en julio unas elecciones. Tiene que, tiene que disponer la, la Junta Central Electoral eh, o el dinero, No, dinero. Claro. Para... Una, una, una unas elecciones, perfecto exactamente, con entonces, lo que se puede salvar una sí. vida, con lo que se puede comprar unos ventiladores para, para aquí en este país no hay 127 ventiladores en este país, no hay 127, ¿y tú sabes cuántos cuánto pacientes en, en unidades críticas hay en este país? ahora actualmente 127 entonces en un país donde no puede no, no tiene dinero suficiente para, para ni para hacer las pruebas ni las condiciones para hacer las pruebas para una para el coronavirus te está hablando que en julio tiene unas elección. así es mira en ese es en ese aspecto eh, donde nosotros creemos estar claro y eso es parte de las cosas que hacen este país especial porque usted está hablando de unas elecciones en medio de esta situación yo creo que solamente nosotros los dominicanos nos detenemos a perder el tiempo en esa situación antes de que sabiendo nosotros lo que significa una lesión aquí sabiendo nosotros no como... lo que significa una lesión aquí saben no solamente nosotros lo saben ellos mismos lo, saben, es, lo que pasa es es que, es que una es una que hay un interés, hay un asunto, un aspecto político de que yo quiero estar que ese es un asunto que, que lamentablemente lamentablemente nuestros políticos, nuestras autoridades no acaban de entender y sí, sí. otro... sí, no, no, decirle al pueblo dominicano para que ustedes vean lo que ustedes significan para los políticos dominicanos, ustedes se están muriendo por una pandemia, ustedes nos estamos infectando por una condición especial del mundo, sin embargo esta gente pensando en campaña política y en elecciones cuando tú dices Ustedes están muriendo, ustedes están siendo afectados. Lo, lo asunto de eso es que no son ustedes, somos nosotros, es el mundo sí, entero. Es, que exactamente. En el, porque no hay aquí estatus social que, que esté no, no, no, no, para nada. Mira, en otro orden se Romero, ayer salió una noticia que fue, eh, salió en todos los medios, donde dice... Que los, eh, los productores de leche de la República Dominicana, los ganaderos, dicen que más de la mitad de la leche que están produciendo se está perdiendo. Es una noticia que yo la, la voy a asociar, guardando tal vez a distancia, al asunto de las elecciones. O sea, estamos hablando de elecciones en una situación como la que está viviendo el mundo sí, y específicamente sí, sí, sí. En este país, vulnerable a lo más mínimo que pueda afectar a una comunidad vulnerable a lo más mínimo que pueda, afectar, que pueda afectar a una determinada comunidad por las condiciones como país que tenemos. Más sin embargo, ayer fue noticia, dice que los productores de leche de la República Dominicana dicen que la mitad de la leche que están produciendo se le está perdiendo. Se le está perdiendo porque no tienen mercado, se le está perdiendo porque los hoteles están cerrados, porque los, los queseros, que son tal vez uno de los puntos más eh, clave para eh, colocar la leche, están cerradas porque lo, la, la, el, el, el, el, el mercado donde ellos colocan esa leche no está eh, eh, respondiendo por la situación que está viviendo. Más, sin embargo, se está perdiendo la mitad de la leche que está produciendo. Pero ¿Por qué se está perdiendo? Porque, dos, dos, dos cosas. Una, o el gobierno... Asume ese compromiso, le compra esa leche a los productores de leche para regalarla en esta situación o también los mismos ganaderos como parte de desprendimiento y un aporte. Claro, no es que la van a, a, a colocar para regalarla toda. O sea, por el gobierno debe ir en auxilio y más en este momento donde se necesita, se necesita eh, eh, ese, ese alimento, esa esa la leche, que es uno de, de, de, de los asuntos más importantes para que la gente se pueda mantener. No creo que haya necesidad de que la mitad de la leche que se produce en este país se esté perdiendo porque no hay cómo colocarla. Eso es un papel que le corresponde en este momento al gobierno dominicano, ¿verdad? Que esa, ese estado de emergencia eh, le ha permitido manejar una serie de se recursos. recursos. Entonces, no es posible si se pierde porque la están votando porque se está dañando, porque se está perdiendo no se está consumiendo, entonces eso es una oportunidad que tiene el gobierno de ir entonces en auxilio de los productores de leche y en auxilio de esa gente no, que está no, necesitando. se está pensando ¿Qué? en quién va a imprimir la boleta y cuánto se va a ganar en la esa boleta, boleta. ¿Cuánto, cuánto dinero se va a gastar en imprimir boleta para una elección en julio, no. sin embargo la leche se está perdiendo y la gente pasando hambre porque déjenme decirle déjeme, para nadie es un secreto aquí la gran mayoría de la gente, de las personas lo que hacen es trabajo eh, eh, eh, el, el 70 o el 60% de la población es eh, trabajo ¿cómo se llama eso? El, el, eh, el vive de la impronta vive de la, de la chiripa día día. Entonces, del día a día Entonces, con casi que tenemos un meña algo en esta condición especial y con una condición especial que no solo merma la, merma la salud del pueblo, el pueblo y el mundo sino que ha mermado la ha lesionado fuertemente la economía, la economía mundial y la economía dominicana, que lamentablemente, lamentablemente aquí... No tenemos nada programado, no tenemos nada para, para afrontar, como tú dices, la situación, porque aquí todo se vive de la impronta. Aquí hoy se amanece un energúmeno cualquiera y sale con una idea y esa se y se lo lleva al partido y le conviene a alguna, a alguna gente y eso se hace como una ley. No, señora, aquí no se planifica, aquí no se hace nada de eso. Y entonces, ¿qué tenemos? Los resultados que hemos, que hemos tenido... Hemos tenido una pandemia que no saben por dónde agarrarla, que está como los, pa los, los pampers de los niños, que pues después que van, después que resuelven, que tú no sabes cómo agarrarlo. Así mismo está la situación del país. Pero no, no, lo que más quiere, me duele, no. pero lo que más me duele, Víctor, es que este país no tiene para hacer la prueba de coronavirus y está pensando el día 5 unas elecciones donde aquí las elecciones tú sabes el dinero que se gasta así es, vamos a una pausa Mister Edward y al regreso venimos ya a hacer contacto con nuestro invitado en el día de hoy que es Daniel Canela funcionario del Cabildo de aquí de San